En este video tutorial aprenderemos cómo calificar una actividad de aprendizaje mediante rúbrica. Una vez hemos ingresado al aula procedemos a dar clic en el botón activar edición. Nos ubicamos en la semana 2 que es la que hemos tomado como ejemplo para realizar esta operación. Nos ubicamos en la actividad de aprendizaje redacción de un ensayo que fue la que hemos creado anteriormente. Damos clic sobre ese. Bueno, observamos el título de la tarea y la descripción que ya hemos dejado. Nos aparece la sección sumario de calificaciones. Nos dice cuántos participantes tenemos, cuántos archivos han enviado, cuántos están pendientes por calificar, la fecha en la cual fue entregada la tarea y el tiempo restante para la tarea nos damos cuenta que fue entregado dentro de la fecha límite y nos aparece en el enlace ver calificar todas las entregas, damos clic sobre este nos aparece el campo grupos separados, como tenemos varios grupos pues voy a escoger el grupo que quiero calificar, en este caso sería el grupo A y me muestra todos los participantes que tengo en el grupo A a los cuales voy a calificar. Tenemos este estudiante y aparece que ha enviado un archivo el cual vamos a calificar. Nos ubicamos en el icono papel lápiz, damos clic sobre este para calificar esta entrega. Bueno, aparece la sección estado de la entrega, que ha sido enviada para calificar, aún está sin calificar, la fecha en la cual fue entregada, el tiempo restante y aparece el archivo que el estudiante envió. Damos clic sobre este para revisarlo y ver si cumple con los criterios que vamos a calificar debajo aparece la sección calificación y nos aparecen las rúbricas entonces aparece una primera rúbrica o un primer criterio sería el criterio envío del ensayo en la fecha límite me doy cuenta que me aparecen dos campos los cuales voy a escoger si está ausente se le da cero puntos si está presente o cumple sería un punto entonces me doy cuenta que el estudiante envió la fecha dentro del tiempo límite entonces escojo que está presente me doy cuenta que se sombrea de un color verde y doy clic sobre eso y quedará de color verde más suave donde me especifica que ya escogí este nivel el siguiente criterio es contiene introducción, desarrollo y conclusión si ya leí el trabajo o la tarea que el estudiante envió yo veo si cumple o no cumple con ese criterio entonces si cumple selecciono el nivel presente y también me doy cuenta que se sombrea de un color verde más suave. Tenemos otro criterio. Utiliza redacción clara y sencilla. Vemos que aparecen dos niveles de rendimiento y voy a escoger. Si veo que la redacción estuvo un poco complicada, no me cumple que sea clara y sencilla. Entonces estaría ausente. Esa sería la manera pues de calificar. Entonces sería 0 puntos. Ya veo que las tre los tres criterios que tengo de mi rúbrica están sombreados. Seguido, me aparece la sección comentarios de retroalimentación. En comentarios de retroalimentación, el docente indica si el estudiante hizo un buen trabajo o por el contrario, si este requiere, requiere ser reforzado. Escribimos nuestro comentario, escribimos nuestro comentario y le damos guardar cambios. Nos envía nuevamente a la tarea y nos dice los cambios en la calificación se han guardado y damos clic en el botón continuar. De esta manera hemos calificado la tarea o la actividad de aprendizaje que envió el estudiante. Aparece que ya está, que fue enviado y que ya está calificado. Aparece también la calificación del estudiante como la rúbrica siempre la recomendación es una escala de 100 y en el ejemplo el estudiante tuvo dos criterios buenos y uno que no cumplió. Entonces si 100 estaba dividido cada criterio en 3 cada criterio tenía un peso de 33.3. Seguimos que la última modificación o la fecha en la que yo califiqué esa actividad de aprendizaje, que aparece el archivo que el estudiante envió, los comentarios de entrega no se hizo ninguno y aparece la, fe, la fecha y la hora en que fue calificada la actividad. Y el comentario de retroalimentación que acabamos de hacer como, como profesores y la calificación final. De esa manera calificamos una actividad de aprendizaje.